Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero <coughs> mostrar cómo hice para cambiar lo que es el resorte de una de la parte de la válvula de una bomba de diafragma. Bien, lo que estoy haciendo acá es sacar los cuatro tornillos que sujetan las dos válvulas, a la de retención y la de ingreso. Sacamos los cuatro volones. Muy no, bien, acá lo único que muestro es Para desconectar lo que es el tema de la manguera nada más O caña, manguera, lo que sea Bien, y sacamos Perfecto Este resorte que veo acá es el que está bien Y este que está al otro lado es el que está mal Este lo que vamos a hacer es cambiarlo ya que ya se, se rompió bien lo que vamos a hacer es con una llave ya que acá tenemos un una, un tornillo largo plástico en este caso salió fácil pero si no lo que hay que hacer es llevarlo a una hornalla o sea, lo que sería el fuego y calentar la parte de abajo donde yo tengo mi dedo índice izquierdo bueno, esa parte es calentarlo, calentarlo hasta que bueno hasta que logremos sacar lo que sería el tornillo bien, acá ya saco lo que es la goma y el resorte que, que tengo que cambiar está bien y a este es el que tenemos que cambiar bien fíjense la diferencia entre el viejo y el nuevo del resorte bien lo único que hago es ponerlo y volver a enroscar y nada más como ahora no tiene ningún secreto voy a apretar un poquito más porque con la llave que tenía no no lo pude apretar bien pero bueno no faltaba mucho no faltaba mucho vemos no lo que son estas gomas para hacerlo pero son de del material del corcho, lo que, van a hacer, lo que va a hacer es tipo ay no me acuerdo la palabra bien, Pero bueno el tema es que no pierda agua nido de los dos lados Si, sí, si sí, lo tienen que hacer con la ayuda de dos personas, yo estaba filmando en este caso y mi papá era el que estaba haciendo todo el, el trabajo. Si, sí, si, sí, hay que hacerlo entre dos. Bien, una vez que quedó encastrado, es volver a meter lo que sería los tornillos. Que trata de centrar los cuatro tornillos e ir ajustando los cuatro a la vez. yo lo que hice en este caso es saltar un poco todos los tornillos para que este el día de mañana, cuando tengan que volver a sacar, no cueste tanto. Ya, como verán, ese tipo de bombas tienden a oxidarse muy rápido. Así que, bueno, lo que hacemos es prevenir y colocar un poco de, de, de aceite o lo que tengamos ahí a mano como para que el día de mañana no sé qué no se oxida rápido nada por el estilo bien como le dije anteriormente el tema de ajustar es hacerlo eh, de un extremo a otro extremo o sea de una punta a la otra no de seguido bien que esto cuando ingresa agua tiene mucha presión no muchísima pero tiene bastante presión y el tema es que tenga presión de salida y presión de ingreso porque si no tenemos, ten, o sea, no tenemos una buena presión de ingreso y tenemos alguna pérdida obviamente a ah, la salida no, no, no, no, no va a salir como, como debería de salir va a salir pero no no no no lo que en realidad debería sería el 100%. es purgar un poco y lo que es la tapa para purgar lo que hacemos es pagar agua hace que es prácticamente a rebarse. un poquito de agua ya que no, no logramos allanar pero bueno gente, prácticamente este es todo el video lo único que hacemos es curgar y bueno, esperar a que comienza a salir agua pero bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado este video. Si fue así, les invito a compartirlo, a darle a me gusta y a suscribirse. Bien. que sale agua ya que andaba con mucha escasez de agua esos días vídeo video